Está por comenzar. Kirby es pequeño y rosado, pero el mal se rinde ante su poder. No te pierdas ni un segundo. A continuación...